llegando, aunque iba a tomar la bola o no, iba a llegar quieto. Tiene dos turbinas en las piernas este Julio.